Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé que a todos les gustan las cumbias, no hay caso. A todos nos gustan y son más entretenidas, ¿verdad? Tienen una cosa así que nos aleluya. Bueno, en esta búsqueda desesperada de canciones con tres acordes, háganme el favor de ponerse en mi lugar, de buscar canciones con tres acordes y que encima sigan siendo La, Mi y Re, felizmente encontré un clásico de clásicos, del maestro, bueno, yo la conozco por Mike Laure, no sé si es de él originalmente, pero yo la conozco por él y esto dice tiburón, tiburón entonces vamos a hacer el ya deberían tenerlo incorporado, hemos tocado la casa en el aire sentimiento, mm. eh, tengo un sentimiento triste y la otra... Mm. Eh, voy a hacerte una casa en el aire ya entonces tucuta, tucuta, tucuta. y así nos vamos con tiburón tiburón que además algunas personas creativas le hacen hasta la mímica así que me parece genial poder tocarla cantarla y los chicos los niños que están a nuestro alrededor hacen la mímica y todos cantamos eso es eh, tiburón tiburón de miquel Gracias. No. <todong>